bueno, no sé si se va a apreciar bueno, ahí tenemos un poquito las, las zonas el collete de cantripeta sería esto esta zona de aquí, que, que yo creo que se es vaguada de abajo ¿vale? y, y bueno, ahora cogeremos para el acantilado, la ruta que siempre la, eh, la ruta que siempre hago ¿vale? y bueno, venimos de aquí, ¿ves? pues y tal. Los, los kilómetros están mal porque ya los he comprobado yo a mano con el reloj y que bah, los kilómetros están equivocados en, en algunos en algunas cositas están mal, están equivocados, ¿vale? Así que nada, vamos en familia. Venimos de... Bueno, hemos dejado el coche ahí abajo en el aparcamiento que hay un poco más debajo del convento. Para no tener 12 kilómetros extra de acercamiento. Y, y ya está. Y ahora vamos para allá. Y bueno, pues seguiremos eh, grabando. Salida hoy de, de domingo de paseo. De paseo. <risa> de paseo pero bueno, lo voy a grabar un poquito a ver lo que sale de, de kilómetros que yo creo que nos pueden salir 7-8 kilómetros algo así, 7-8 kilómetros ¿vale? este sería el collet de cantripeta en teoría sería este trocito vale y ya está ¿Eh? cogeremos en principio este este sendero ¿vale? bueno, es sendero ancho, eh bueno, bueno, bueno. Pues ya está. Ya empezamos la subidita. Ahora pues si, si alguien viene a hacer esta rutilla, que ya digo es graciosa hacia el castillo este de Clascar, eh, los niños cogidos en la parte aquí del acantilado, porque ahora cuando empiece ahí, aquí todavía veis que la caída no es... Es como muy suave. O sea, tú te caes aquí, te quedas enganchado aquí en la zarza, en, la, en los romeros, los pinchos y ya está pero a partir de allí sí que hay un voladizo no sé, 50 100 metros para abajo, depende del depende tramo, o, o vas dando primero con una cabeza con la cabeza y vas rebotando no es a plomo así que, sobre todo si venís a hacer esta rutilla pues eso, cuidado con los, con los nenes, en bici mejor que no porque ya digo, si te va la bici y vuelas y ya está salidita Guay, hemos empezado que hacía frío, yo llevo la chaqueta en aquí, y dos bocatas grandes, y la, el agua la llevamos aquí, para mi mujer eh, uno, y para mí otro, y ya está, vamos. 250 o 300 es suficiente para andar, y, y ya está. Y yo digo, hemos empezado con frío, que si hostia, qué frío que va a hacer, y luego ha pegado el sol, bueno, lo de siempre, aquí el clima cambia bastante, y bueno, lo bueno que tiene es que como estamos a casi 800 metros, 700 habrá por aquí, pues eh, el aire es un poco más frío. Caminando, caminando. No están mal las piedras, ¿eh? No es tan malo. Esto, pues bueno, algún día esto dirá: me voy para abajo, algún día caerá. Pero pues es que, bueno, lo mismo pasa en 100 años, 200, quién sabe, ¿no? ¿Eh? Y aquí es lo que decimos: ahí ya sí que hay 100 metros de caída o algo así, hasta abajo del todo. ¿no? Por eso aquí hay que andar con ojo. Hola. Tanta con ojos, sobre todo con la bici, porque si te asomas al borde, es muy peligroso. La bici no puedes tontear. nos hemos encontrado con la casa esta eh, bueno, porque la ha visto bueno, un familiar la ha visto, porque yo no, no, no hago esta ruta nunca, he dicho, mira, una casa abandonada y, y nos hemos acercado un poquillo y bueno como veis está uf, está en la miseria está en la miseria y, y sí, sí, han aprovechado como esta roca grande como para apalancar la casa contra eso lo que es el muro, ¿no? hacer como, como que lateralmente ya no se pueda mover ¿no? la piedra está grande y ahí habría bueno, todo esto está caído y ahí arriba hay un poco como de zona plana que seguramente es donde cultivaban, me imagino y esto, pues bueno, más vale no pasar aquí porque como si te caiga una piedra de esta de encima vas arreglado, ¿vale? pero bueno, estaba bastante chulo quería fabricar una GoPro que no se vuelva loca porque se ha quedado que no encendía nada pero bueno, ¿se soluciona como sacando la batería y volviendo a ponerla este camino no lo conocía este trocito no lo conocía bueno pues hemos cogido el técnico el, el que más les ha parecido a ellos y vamos a ir por ese por el, por el de piedra digamos más, más divertido y ya está así que primero bajamos un poquito como bueno para abajo como si fuera un barranquete, un barranquete y luego ya a ver si se ve aquí el castillo. No, ahora no se ve. Bueno, y luego hace subida otra vez y llegamos al castillo. Y ya está. ¿Vale? Esto es el comenzar, pero bueno, luego se va complicando. Uy, ya te has caído. No. <risa> Tiene una piedra que se oiga ruido, como que te caes. No, hombre, no que parezca que te has caído bueno, pues este es el caminillo primero es con un poco bajada y ahora un poco ya subida y ahora en unos 500 800 metros o un kilómetro, no sé, algo así llegaremos al castillo y ya está, es así bueno, la gente baja con bici por aquí ¿eh? pero bueno, gente de mucho nivel yo bajo con bici, y bajo el primer escalón, el segundo ya estoy con la cabeza aquí partida. Y despacito porque ellos van más despacio, pero pues bueno, con filosofía y con tranquilidad, que es domingo. Ve estos saltos, hacerlo en bici es que sabes muy bien levantar un poco la rueda adelante justo en el momento que que, te dejo, que vas a saltar aquí levantar un poquito la rueda adelante un poquito, para no caer muy a no cicar y no dar la vuelta bueno, pues este es el trocito un poco el más bonito quizás de esta, de esta rutilla, de este trocito que va subiendo para el castillo, pues es el trocillo un poco más majo. Está bien, es bonito. Aquí está piedra, así medio caída. Y esto es un GR, es que llevamos las marcas, vamos siguiendo las marcas blanca y amarilla. Y se supone pues que por aquí bajaban los del castillo, pues hacia donde fuera. Hacia donde quisieran ir. Pero bueno, este es el camino que tenía, o sea que... Supongo que lo tenían mejor arreglado y se han ido cayendo piedras. Yo creo que esto iba más relleno de piedras, más plano. Pero se han ido perdiendo las piedras por los, con los años, se habrán ido saltando. Pues yo creo que sería un poco la idea. Es como, como este tramo, bien enseñar. como este tramo de aquí, ¿ves? Piedra, piedra, ¿ves? Todas las piedras encajadas de lado, puestas de la para que no salten, como un adoquín todo, ¿eh? entonces yo creo que este camino en su origen, cuando ellos estuvieran aquí realmente hace yo que sé, 500 mil años sí que estaría el camino mucho mejor, seguro está mucho mejor planeado todo de piedra bien puesta estaría todo mejor, pero bueno pues ha ido haciendo más más técnico, pero bueno, está, está bien está está bonito, divertido para días mojados de resbalarte y caerte bajarte por aquí corriendo no, no hay gente aquí para no grabarlo Mirad. ya estamos aquí bueno esto lo he grabado yo más veces ¿eh? en el canal pero bueno ¿No se puede me han preguntado si se puede entrar digo pues pues la verdad es que yo no me he parado a entrar, pero seguramente, seguramente, si te pones a subir un poco por la ventana, se podrá. No me lo planteo porque es algo que tampoco me, no me atrae mucho meterme dentro de los castillos. Pero sí, se podría entrar por aquí. Vamos a dar la vuelta por este lado. Mientras ellos suben, que están por ahí mirando que hay como una, como una especie de caseta así un poco más moderna. Que había como una caseta ahí arreglada, debe ser de, para meterse a alguien. Esta es la ruta que yo suelo hacer siempre. Por ahí arriba, eh, no, no por aquí abajo, es por arriba, que es más práctico. Puedes correr todo el rato, no es técnico más práctico bueno, vamos a darle una vueltecilla al castillo aprovechando que no hay nadie por aquí esto es GoPro 8 si alguno tiene curiosidad ¿con qué grabas? GoPro 8 8 Black no sé si hay 8 Silver, la verdad no sé si 8 Silver hay esto es 8 Black Bueno, pues esto hayan metido lo han tapiado para que no se entre. Está tapiado con piedras desde dentro o tapiado con pared, agujeros de esos. O sí, pues se puede entrar solo por aquella parte que hemos visto antes seguramente por ahí te vas metiendo, moviéndote y tal bueno pero bueno, está bastante bueno, peligroso, no hay techo si no hay techo que te caiga bueno, no está tan peligroso como si hubiera techo solo hay paredes solo hay paredes, no, techo no hay bueno, pues aquí está, ya A ver qué hay aquí es como una catacumba ya. esto sería la mazmorra, vamos ya, no sé si se ve algo, como si fueran las mamorras, bueno, el sótano al final. Vale, pues venga, aquí paro ahora. Esto sería el castel del Clascar, ¿vale? Bueno, pues ahí se han quedado viendo, viendo el castillo. Llevamos un ritmo de infarto: 72 pulsaciones a la derecha. 3,67 kilómetros, porque vamos, como se dice, de chachara, nos paramos aquí, miramos esto, luego paramos allá, miramos lo otro. Así que están ahí dándole vuelta al castillo por ahí dentro. Así que... Yo me aburro un poco. <ríe> me aburro un poco. Vamos a ver a qué velocidad vamos de media. Llevamos una hora 45. Desde que hemos salido para hacer 3,7 kilómetros. No está mal, ¿eh? Hoy batimos el récord. Una hora 45... 3,67 kilómetros vale, y a ver eh, voy a tocar esto le quedamos damos el ritmo medio espérate velocidad media 2 kilómetros por hora 2,09 está en kilómetros por hora ¿eh? ahora nada, porque estoy quieto si me muevo, pues se moverá el 0,0,0 se moverá un poquito venga, muévete chico bueno, ya se muera ahora. Es que acaba claro, tan despacio esto. 3,5 kilómetros hora, ¿veis? Y 2,10. 2 kilómetros a la hora llevamos de media, no está mal, ¿eh? Vamos rápido. Y aumento de distancia, 1700. Creo que eso es sobre la distancia a la que uno sale desde el punto. En línea recta, creo que es eso. 167 positivos, 52 negativos. Y un efecto de entrenamiento, ¿no? 0,4, acordaros que más o menos cuando se corre, más o menos si vamos bueno, un poco chino-chano, 2,5, 2,8, si le das más caña a 3 y pico, puedes llegar a 5, si fijaros el entrenamiento que estamos haciendo, a 0,4, es otro entrenamiento, o si sea, ahí realmente vamos, o sea, no, no haces no, para la circulación, creo no. que a veces era loco gente que me dice, yo ando para andar y ya, para bueno, andar ya no llega no llega para trabajar aeróbicamente un poquito la circulación, pulmones ¿no? andar no llega bueno, pues este es el pequeño monser en miniatura, que yo le llamo que es un trocito muy bonito, me gusta que es todo así piedra, musgo, lo que pasa es que bueno como estamos en el verano, pues bueno, no hay mucho musgo pero bueno lo veis, el musguito está seco el pobre pero bueno, es como. Está bastante Me gusta este trozo. muy fresquito, todo lleno de piedrecilla. No está mal. Aquí hace como, un, bueno, como una canalita. Que hay así que este trocito que hace así como un camillo, y va a salir un poco más arriba. Por si se quiere atajar un poco. Pues ya está, no sé que tengo más de datos. A ver si tengo algún dato más que mostrar. Altitud, que estamos a 809 metros sobre el nivel del mar, ¿vale? 809. Dice el reloj. Y sí, probablemente por ahí andamos. El aire fresquete. Se agradece, aire fresquete. Y ya está. Así que no sé si vamos a... La verdad es que no nos sé íbamos si a andar más, porque el nene mmm, le dolía la rodilla cuando estábamos en la parte esa técnica. Y ahora ya va mejor, pero le dolió un poco la rodilla, entonces no queremos... Forzarle a que a que ande, ¿no? La cogió el padre en, en coletas, en, a cuestas, para llevarle un poco la última subida. Y bueno, pues ahora veremos a ver un poco qué como... decidimos. O seguimos un poquito más para la mesa aquella de la trona, pero eso implica por lo menos tres kilómetros más de ida y tres de vuelta. Así que no estoy seguro. No sé si acabaremos aquí. El... El día y ya volvernos, que bueno, que así volvernos, bueno, pues lo que tenemos, ¿no? Que dos kilómetros, ¿no? Tres kilómetros. De vuelta habría, ya veremos. Eh, yo siempre vengo por aquí, por aquí cogemos para arriba, aquí hay una subida así como de piedra y ya coges el camino que tienes para San Miguel del la izquierda o recto para Centellas. ¿vale? Estoy probando un caminillo. Y siempre lo veo y digo, ¿a dónde irá esto? No me queda claro a dónde va. Me he bajado el acantilado, pero bueno, me voy la vuelta porque ya están arriba. No me puedo ir. Pero, bueno, no sé. No tengo ni idea. Pero bueno, ya me quedará marcado en el track para dónde cogí el caminito. Luego lo miro ya en, en los mapas, en, en Google, eh, o donde sea. Y ya ve un poquito para dónde podría llegar el camino. De alguna manera, tú vas, por ejemplo, por una tu ruta, te sales en el punto que tú quieres luego investigar, sales un momento, te vuelves a meter a tu ruta y ya queda marcado en el mapa, ¿no? Y luego investigas ahí en, en internet, miras el mapa bien ordenado el ordenador y ya ves un poco... Y dices, vale, pues parece que ese camino acaba en tal sitio. Y ya está. Bueno, pues aquí dejamos... Rulo ya a mi mujer, o sea, con los datos ya salen los de ella. Y aquí dejamos ya la salida por hoy. Queda llegar un poco más al coche, pero bueno, unos 8 kilómetros, 8 y algo, 8 y poco. Calculo que saldrá, muy poca cosa y un montón de horas. vale Ya está, va. salir, divertirnos un ratillo ahí en familia y ya está, ¿vale? Hasta la próxima, deu.